Hermoso vestido para niña de tela de Animal Print. Un pequeño detalle de un hermoso lazo y arruche en la pechera. Aquí se muestra las medidas del patrón. La tela previamente cortada, se muestra el patrón con sus medidas. Le pasamos overlo al rectángulo todo alrededor y lo pegamos a los laterales y la parte de los, del lateral y vamos a colocar en la parte de atrás. Aquí se muestra las medidas Vamos a dejar un centímetro y con hilo elástico Vamos a arrollar el carrete a mano Dejamos un centímetro y cosemos colocamos a 4 centímetros la costura pasamos así a todo alrededor mira de hermoso que va quedando y de fácil de confeccionar hay que tener mucha paciencia y Dejar un centímetro de costura y así nos queda de hermoso este precioso vestidito. Ahora vamos a colocar un pequeño tirante. La costura la dejamos en la parte de atrás para poder diferenciar. Vamos a sacar los dos tirantes. Doblamos de esta manera. Luego del otro lado. Y volvemos a doblar. Así nos queda. Colocamos los tirantes en la cuarta parte del vestido. En la parte de este lado, colocamos el centro y lo colocamos en el otro lado. Así nos queda de hermoso. Pasamos costura. Ahora vamos a confeccionar un hermoso lazo para este precioso vestido. Un cuadrado que es 27 centímetros por 17 y pasamos costura aquí dejamos un espacio para voltear y hacemos un remático y pasamos costura aquí se muestra el remate vamos a cortar el hilo y aquí pasamos costura para poder voltear, en esta parte vamos a coser de esta manera lo damos así y cosemos, así nos queda ahora por el orificio que dejamos, vamos a voltear el lazo y lo ayudamos con una pinza para sacar la puntita del lazo y lo rellenamos con una puma, con cualquier material que tengamos para o algo, todo, para que nos quede bien gordito el aceite. Así nos queda este precioso lacito, espero que ustedes lo puedan confeccionar también. Nos vemos en el próximo video.